¿Y yo? yo? yo? yo. Oh. I, I, oh. Oh. Nada, no lo entenderé, no me digas si comprendo que no entenderé Solo dejemos lo nuestro, es hora de volver, de volver a ser el mismo para no perderlo otra vez Y ahora, dímelo, ¿cómo vas? si ya todo va mejor Dímelo, ¿cómo vas? yo he perdido convicción Dímelo, ¿cómo vas? si ya todo está mejor Dímelo, ¿cómo vas? yo he perdido la... No tengo tiempo, solo quiero que acabe esta mierda Que para la próxima me vuelo la cabeza Porque pesa tanto no saber qué puto hacer Vamos, piensa, una última vuelta De la acción de inhalar que dejé a todo mi bando Por la misma mierda firme trato con el diablo Y es que no era para tanto, pero éramos tantos Niño pendejo de mierda que les gustó el bardo me ¿no porque ya no puedo mejorar Solo quiero volver a ser como antes Déjame que, que, que, que me pierda más Déjame ser, ser, ser En lo que sea, Fuimos unos cuantos Hoy quedamos tantos Algunos salieron Otros quedamos picados Es que no lo entiende, no es que no lo ve. Somos hijos de la luna Amparados por Lucifer yeah, yeah, yeah, yeah. yeah